Yo soy Paloma y qué me inspiró a estudiar en STEM básicamente desde que estaba muy chiquita eh, me daba mucha curiosidad explorar las cosas y afortunadamente no, no había alguien en mi casa que me dijera así tengo papá y mamá pero no había alguien que me dijera no lo hagas entonces me dejaron mucho explorar y creo que... bueno mis áreas de interés yo tengo dos áreas importantes o dos este Áreas en las que más trabajo, unas en Tecnológico de Monterrey, dando clases para mecatrónicos, y tengo un grupo que se llama Space Maker de proyectos espaciales. Y trabajo en la industria con una empresa, tengo una empresa de consultoría que se llama Smart Spaces para hacer consultoría en Cuarta Revolución Industrial o en Tecnologías 4.0. ¿Qué es lo que me apasiona? A mí la, la tecnología me ha apasionado siempre, pero no en el hecho de que te resuelva la vida, sino que te apoye en tus actividades diarias. Y ver cómo la tecnología te puede ir apoyando para mí es, es este, magnífico. Es como decir antes, es como ir descubriendo. Sí. Eh, bueno, en el área de STEM, yo creo que la diferencia principal que hago yo como paloma, independientemente de si fuera hombre o mujer, es que para mí nunca es imposible. ¿Ves? Y eh, cómo me veo en un futuro, yo sí me veo trabajando ya de lleno en el área espacial. En mayo que empecé con esto, yo tenía cero contactos. Ahora, de repente, les digo, como gremlins, brotan, brotaron de, de lado un montón de contactos, gente. Nos sé, pues fuimos a Japón un mes a hacer un invierno con una universidad que se dedica a hacer satélites, que nunca pensé que fuera a ir. Esta oportunidad me llegó en septiembre y ya para diciembre tenía el permiso de ir. Entonces, creo que cuando te apasiona algo, las oportunidades las puedes detectar. Y yo me veo de lleno en el área de, de espacial. Eh, es importante que más mujeres se desarrollen en el área de STEM. Yo creo que eh, las mujeres siempre son científicas por naturaleza. Y fue, es, una, es, es algo que está en su evolución. No, es, no cambies la esencia que eres. Eh, bueno, lo primero que les, les aconsejaría a niños y jóvenes para interesarse en el área de STEM es que lean, que lean mucha, mucha ciencia ficción, no que lean ciencia que lean Isaac Asimov, que lean, por ejemplo, a Lucho que tiene libros muy interesantes, que lean historias como este, Narnia, que lean historias como Star Wars, porque porque ahí se despliega la tecnología.